Señores, cobertura especial Fitur 2023, los medios que nos encontramos aquí presentes hemos podido vivir cada experiencia en cada momento. Los anuncios del ministro de Turismo y las diferentes empresas que existen aquí. Cacana recientemente hace el anuncio de una inversión en uno de los hoteles que nunca se había visto en República Dominicana, Sport Ilustre. Para nosotros conocer lo que significa esto y muchos más detalles del crecimiento de esta ciudad destino, nos visita su presidente ejecutivo Jorge Subero Hijo, con quien vamos a conocer no solamente que es esposo Ilustreido, sino todo lo que tiene Cascana para este año 2023. Jorge, bienvenido a este espacio, hermano. Gracias, gracias por la invitación y por este tan visto programa. Gracias, hermano. Nosotros realmente nos sentimos enorgullecidos de todo el trabajo que venimos haciendo todos los dominicanos en pandemia y pospandemia. Ha sido un éxito futur para todos nosotros. Sí. El trabajo que ha hecho la prensa ha sido sí. fenomenal. Sin la prensa ningún empresario puede seguir hacia adelante con los medios de comunicaciones como han venido trabajando en pro de la República Dominicana. Eh, nosotros como Grupo Capcana anunciamos... Al principio de la feria, eh, la operación del primer hotel a nivel mundial, sí. que es el Sport Illustrator. Como tú recuerdas, Sport Illustrator es una revista muy afamada, claro, claro. donde ha querido comenzar la hotelería sí. y dónde mejor que hacerlo que en República Dominicana sí. y además dentro de la ciudad de Sino Cancano. Sí. Esto nos coloca a nosotros en un nuevo ámbito. Sí. en el turismo deportivo sí. ahora vamos al turismo deportivo Capcana tiene una gran diversificación de deportes tiene soccer, tiene mountain bike, tiene eh, pesca, tiene golf sí. y esa diversificación que hemos podido crear es lo que nos lleva a nosotros al turismo deportivo y que esa marca inicie y entre a la puerta de República Dominicana el deseo de ellos es ir mucho más es hacer una primera inversión y luego seguir con más inversiones dentro de la República Dominicana y Capcala tiene la puerta abierta para todos los inversionistas, asimismo como la República Dominicana le abre la puerta a todos los turistas, también la tiene abierta para todos los inversionistas y debemos de abrir aún más. ¿Sabe qué ha pasado? Llenamos las habitaciones hoteleras sí. y ahora tenemos que buscar más inversiones. Okay. Entonces para buscar más inversiones tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir las inversiones para todos. Los países que quieran ir a apostar a nuestro gran territorio dominicano. Jorge, cuando hablamos de esportes extremos, esposo ilustre, tú lo has dicho, es una gran revista de trascendencia mundial. ¿De qué concepto hablamos? ¿Qué van a recibir los que visiten estas instalaciones, los que decidan conocer esta experiencia nunca vista en República Dominicana? ¿De qué tipo de opciones van a tener los usuarios de este hotel? Mira, lo primero es que es una revista que le llega a más de 70 millones de personas. Entonces, esas 70 millones de personas a través de las páginas de internet, a, pared, a través de las redes sociales, podrán conocer la República Dominicana. Sí. Dando esa opción, tenemos 70 millones de facilidades sí. para que conozcan la República Dominicana y luego que conozcan a Cacana. Sí. Entonces, a través de ellos vamos a dar a conocer todo lo que tenemos. Sí. Segundo plano. ¿Qué tiene Capcana que puede ofrecer? Sí. Tiene deporte de golf, tiene deporte de pesca. Recordemos que República Dominicana tiene la, el mejor banco de pesca. Y la Marina sí. de Capcana en el 2020 fue clasificada como Marina número uno de pesca. Excelente. A nivel internacional, número uno mundial. Sí. Nosotros tenemos cerca de Capcana, una 11 milla náutica, el mejor banco de pesca de Blue Marlin. Y la Marina de Capcana es... Eh, con cash and release, es decir, que hace la pesca y suelta el pez entonces realmente la diversificación de deportes que hemos desarrollado dentro de carcana son opciones que tienen estos deportistas o los amantes del deporte no necesariamente tienen que ser sí. deportistas de alto rendimiento, excelente. sino que te gusten los deportes y tendrás un pequeño salón donde verás cosas icónicas de cada deporte y podrás disfrutar de ellos excelente, Jorge, brevemente que por razones de tiempo nos piden el espacio de evaluación rápidamente esta FITUR 2023, esta presentación de República Dominicana, este que ha sido muy visitado y ustedes como empresa que conocen el sector y han desarrollado importantes inversiones ¿cómo evalúan esta presencia de República Dominicana y este stand en el día de hoy? Yo creo que futuro ha venido a revolucionar sí. todo lo que es la voluntariedad nueva y eso ha venido a empezar Hay a principios de, de año de y, y es espectacular lo que de de la, la unión la que tenemos. No solamente nos vamos la ya, la ya la a los cooperadores, República sino vamos con otro tipo de empresarios, con puerta, otro puerta, tipo puerta, de turismo y es lo que queremos transmitir todo el mundo. Muchísimas gracias, Jorge.